Hemos tenido la, la recepción de los trabajadores de, de, de camioneros, del sindicato, la delegación y, y de la empresa LIMSA, que los trabajadores están ahí, que nos parece muy importante, teniendo en cuenta que ellos han venido a plantear sus inquietudes donde quieren preservar su fuente de trabajo y hoy en momento de crisis lo que por lo menos desde el consejo liberante vemos que tiene que tener la continuidad, la continuidad laboral y sobre el tema puntual sobre la prórroga de los años de la empresa, de la empresa Limsa, eh, lo cual hemos escuchado, ellos han comentado digamos, el agrado y el bienestar que están teniendo como trabajadores puntualmente eh, en el tema de pago, el pago se mantiene al día con, con los aportes provisionales, con aporte de ley en general, eh, con lo cual eso es muy importante teniendo en cuenta oh, eh, la crisis que vive el país y muchas empresas que están cerrando, así como lo importante es eso. Nosotros más que nada hemos pedido una reunión acá al Consejo de Relante, una audiencia por el tema del INSA, por la licitación. Más que nada nosotros nos urge lo que es la, nuestra seguridad laboral, nuestro puesto, digamos, de trabajo de cada afiliado, ya que son muchas familias que detrás de esta empresa. A nosotros nos interesa más que nada eso. Y dentro de toda la reunión, digamos, fue positiva, de acuerdo como con charlado con concejales y todo, nos da la garantía laboral. Eh, y para mí fue una reunión positiva y bueno, ya veremos más más futuro qué es lo que pasa.